Se va a acabar. Ok. Ajá. ¿Qué pasa, mi gente? Quiero ver a todos mis perazos y mis perazas. Mañana, viernes, en la Sala del Carmen, Carnaval. A partir de las 8 de la tarde estaremos actuando, Pitch Squad. ya tú sabes, temas como coloquio, la confidente, los peras, está todo ahí, ¿vale? Solo os pido una cosita, es gratis la entrada, pero necesito que, que, que, que nos ayudéis un poco, traer un poquito de comida, algún juguete, porque todo esto va organizado y todo va dedicado para la organización de Caritas, ¿vale? Un poquito de compromiso y ayudemos a esos pequeños pobres y pasémoslo mañana bien en el concierto. Mucho amor, mi gente. Los pechos duro, se los va con Los peras llevan el corazón.